Y en el episodio anterior pudimos viajar en barco hasta la isla Buenaventura. Así que pudimos recorrer, me vieron cómo estaba hiper cansado, pero llegamos hasta el final y vimos a miles y miles de aves. Así que aquí les dejo ese video. Pero en el episodio de hoy vamos a divertirnos full extremo en kayak. Así que no se lo pueden perder. El agua está muy fría. <ríe> Increíble. 10 de la mañana y ya estamos listos ya para salir a, a lo que es el paseo. ponemos eh, un video de seguridad al inicio y este, nos montamos en unos autobuses que nos van a llevar 45 minutos adentro, arriba, a la montaña donde todas las personas están en los autobuses. Por ahora son tres autobuses y hay un autobús que viene con todos los kayak conectados al autobús. Entonces, bueno, comenzamos este paseo. Vamos a estarles mostrando todas las imágenes que ustedes van a estar viendo. Espero que les guste. Así que, bueno, compartan con nosotros esta actividad para que los que están aquí en Canadá se antojen y los que no están aquí en Canadá también vengan y vean todas esas actividades que ustedes pueden hacer aquí en Canadá. Entonces, bueno, comenzamos este paseo de cine aventura. Así. Bueno, aquí ya vamos caminando. Hay unas personas que ya han comenzado la actividad, miren hasta allá. Aquí tú escoges el kayak que tú quieras, ya sea como toda la familia, ya sea que vayas solo, que vayas en pareja, que sean kayak doble. Aquí el piso es de piedra, así que hay que tener cuidado. Entonces, bueno, miren qué hermosura, miren que este paisaje. No ha salido completamente el sol. Pero iba abriendo, ahí va abriendo poquito a poco, va abriendo poquito a poco y vamos a ir mostrando las mejores imágenes para ustedes, para que disfruten también como nosotros. Entonces miren, qué lindo, miren esto. Bueno, primera impresión. El agua está muy fría. Increíble. Está muy, muy, muy, muy fría. El día todavía no, no ha abierto con un sol, pero miren esta agua tan cristalina. Miren cómo podemos ver las piedras o sea no es nada en profundo obviamente pero miren la calidad del agua a un persona esta claridad del agua esta es la primera impresión que les tengo hey aló salud saludos youtube aló latino tv <risa> Punto importante Hay que seguir las instrucciones de los guías Por dónde pasar Porque por lo menos en esta temporada El río está muy bajo Como pueden ver, miren Uno puede ver hasta las piedras Entonces el kayak se queda encallado Vamos a llamarlo así Entre piedras Entonces la presión del agua te va como empujando Te toca o bajarte y moverlo o en este caso, bueno, como que paliar y buscar la manera. Pero entonces hay que seguir las instrucciones del guía porque nos van a decir cuáles son las rutas para que no nos pase cosas así. ¡Oh! Aquí se está fino. Se me va, se, me va, se me va. Y se me metió al agua. Un poquito de acción. Ya saliendo algo más el sol. Qué hermosura. Miren cómo vean. Miren ese puente. Un puente para ciclistas. Puente peatonal también. Pero une unas rutas en bicicletas para continuar hacia el trayecto del parque. Así que usted puede traer su bicicleta. Puede pasear. Puede entrar en la naturaleza. Ver a las personas acá en kayak. Uy, caímos en una piedra. Pero miren, qué hermosura. Esto es algo bastante interesante. Miren esta parte es bastante profunda, a ver si el lente de la cámara puede captar bien si se ven las piedritas, no estoy verificando ahorita, es una de las primeras partes aquí hay aproximadamente 10 metros, aquí en esta parte como dice entonces aquí ve la gente, no ¡Ah, lo van a chocar, miren, miren lo profundo como está vamos a ver si logran ustedes ver mejor pueden ver las tomas se están viendo cada vez mejor porque está saliendo el sol así que de verdad que hermoso este lugar muy muy muy muy bonito Miren cómo se está viendo todo este paisaje el sol sale rebota en el agua es un, un, un sentimiento como de paz tranquilidad muchas aves muchos pajaritos que los ves parados en las piedras que están en los árboles o sea, de verdad que muy, muy lindo esa sensación de estar ese en contacto directo con la naturaleza. Una sensación, una experiencia que yo te invito a vivirla. Así que si tú no estás aún acá en Canadá, en especial en las regiones de Quebec, o si ya estás en Quebec, bueno, en este momento en donde está la pandemia, que uno no puede salir porque los aeropuertos están cerrados, este tipo de actividades son fantásticas para que las puedas vivir en familia, en amigos, con tu pareja, con quien tú quieras. De verdad que es, creo yo que si yo no hubiese visto este sistema de la pandemia, este problema de que uno no puede salir, yo no hubiese tomado la decisión de venir a esta actividad. Uno siempre piensa en salirse, de viaje, en un aeropuerto, ir a Venezuela, ir a Colombia, visitar otros países. Pero de verdad que esto es lo que ha impulsado a las personas a salir, a conocer muchos más los parques, esos paseos, Largo, porque tum, desde Montreal hasta acá son aproximadamente 10 horas y media. Entonces nos tocó, de verdad que casi que un día completo para viajar. Pero la experiencia es fantástica. Bueno, aquí estamos pasando el primer rápido. Muchas piedras. Este es catalogado nivel 2. Y miren, espero que se aprecie como yo lo estoy apreciando. Muchas piedras en el camino aquí lo que toca es ya controlar y en el momento que se pueda remar rápido es lo que dicen remar rápido en lo que se pueda y controlarlo lo mejor posible uh, chévere wow pasaste acción wow. aquí podemos probar el el estabilizador de esta GoPro 8. Oh, oh, oh. Estamos temblando bastante. Pero seguramente ustedes con este estabilizador. <ríe> no se sienta tanto. Pero bueno. Qué chévere. Eh, ya, lo, ya lo terminamos. Terminamos. Terminamos. Wow. Qué chévere. Qué bueno. Uh -huh. Bueno. Esta es la primera parada para descansar un poco. Pero al final uno no se siente cansado por nada. Todo relajado. Entonces las personas vienen se detienen aquí hace su primera parada para comer para pipi mucha gente que viene se detiene bien como le está pegando ya el sol ya a los árboles allí que sí que el sol va a ser condescendientes con nosotros los muchachos deben de venir allá yo me tomé el atrevimiento de venirme un poquitico más rápido para grabarlos cuando lleguen y para hacer esa primera parada pipipopo <risa> unas barritas de chocolate algo práctico dejamos el almuerzo la parte más gruesa para la próxima parada así que ustedes también pueden tener su bolso hay unos que les vamos a estar mostrando miren acá este bolso que tenemos que tienen acá les sirve para que ustedes puedan meter su comida así que se los recomiendo porque son impermeables y pueden estar 100% seguros de hecho parte de los artículos electrónicos los estamos metiendo allí y se pueden sumergir sin problema así que este artículo que les estoy colocando acá se los recomiendo muchísimo un buen bolso waterproof así que sigan disfrutando de esto de A Latino TV bueno, esta es otra parada que la catalogan más para venirse a bañar ya que esto se convierte como en un buen pozo estas partes que están acá son algo profundas a pesar de que se ve clarito muchachos eso está profundo entonces las personas vienen para acá vienen a descansar también una parada quizás que no obligatoria porque bueno ya muchos ya hemos comido ya hemos este, metido algo a la papa como decimos en Venezuela entonces este grupo que nos hemos unido a este grupo es bastante familiar entonces seguimos hasta la próxima parada bueno este es el momento preciso con este paisaje hermoso para que te suscribas acá en el canal te has enterado de todo lo que pasa aquí en Canadá, especialmente en la región de Quebec, sus lugares, sus comidas, los sitios a donde ir en familia, con amigos, donde ustedes pueden divertirse. Por eso es este canal. Aló Latino TV te va a mostrar esos sitios para que tú aquí en Quebec puedas disfrutar y pasarla a lo máximo. Entonces te invito, como apoyo, suscríbete al canal. Es gratis, súper fácil. Clic, activa la campanita para que siempre estés activo que ¡ah! Ya montaron un vídeo de los latinos. Y le hagas clic y lo puedas ver y te mentalices. Yo voy a estar también allá. Así que si estás aquí en Quebec, si estás fuera de Quebec, si estás en ese país de origen, así que te invito a que vengas a Canadá. Ajá, Andrés. Entonces, como tenemos hambre, tenemos que meterle pichón. Echarle pichón, aprenda. Echarle pichón. Echarle pichón. Echarle pichón. Estos colombianos no quieren aprender venezolano. Estos colombianos no quieren aprender venezolano Tienen que aprender a decir tobo, cambur, coleto, echarle pichón. O sea, son cosas de, no de nuestras cosas, pues, nuestra no, idiosincrasia, nuestros sentimientos. No quieren aprender, ¿vale? Pero yo, lo que soy yo, me estoy divirtiendo muchísimo, muchísimo Tenía tiempo, tiempo, tiempo que no hacía kayak en un río así como este Yo me quiero imaginar cómo será cuando la marea esté más alta Obviamente hoy, como les he dicho, la marea está más baja Y bueno, nos quedamos así como que entre piedras Y bueno, ¿quién me está comiendo? ¿Quién más me está comiendo tanto dulce? Pero bueno, muy chévere, muy chévere este paseo vamos a hacer una parada de comida, porque ahora sí pegó, casi las 2 de la tarde, ahora sí, una parada de comida y les seguiremos mostrando sobre este viaje que está buenísimo. Ustedes vienen por acá y acá uno para los botes, porque es la zona ya para comer, zona de picnic y lo pueden identificar. Con esos letreros azules, entonces hacia allá arribita hay unas mesitas por ahí como hay mucha gente y, y hay baños también entonces nosotros vamos más a la aventura aquí, bueno voy vayan preparando el sancocho el mejor sándwich no es aquel sándwich de restaurante espectacular, no es aquel sándwich que te preparó de la persona especial, no, para mí el mejor sándwich es aquel cuando tienes hambre cuando tienes hambre está bueno y esto es una actividad fantástica muy buena de mucha meditación las personas vienen y van agregando una piedrita otra piedrita y piden un deseo una piedrita y van pidiendo un deseo ¿Ves? después puede agarrar y vamos a colocar nuestra piedrita de alo latina esperemos que no se nos caiga entonces vamos a desear los primeros 10.000 seguidores Aquí la colocamos y no se va a caer ¡Tachán! ahí está colaboramos con esa escultura miren no solamente ha sido esa sino que hay otras más miren miren esta atrevida Wow, miren esto, ¿Quieren que agreguemos otra piedrita aquí? Sí, con suerte Ay, Ustedes sí como me hacen inventar chicos Vamos a agarrar una chiquita, no nos, no nos pongamos a inventar, vean Nos agarramos y colaboramos con el arte aquí Aquí está, Buenísimo, vean, entonces esto es algo curioso Muy chévere que las personas van agregando su piedrita mientras van pasando los atrevidos Ok, ¿saben qué? Vamos a agregar otra cosa Vamos a empezar a hacer una ¿Qué les parece? Para que la gente vaya agregándola Miren, vamos a agarrar esta Aquí dejamos nuestra primera piedra de lo latino. ¿Qué tal? <risas> nuestra piedra de lo latino. Cuando pensábamos que ya estábamos llegando, porque hemos remado todo lo que ustedes han visto, 20 kilómetros a la final en un río pasan rápido. Pues no, <risas> apenas vamos por la mitad. 10 kilómetros, así que faltan 20 y tenemos hasta las 5 y media de la tarde para llegar. Y déjeme decirle que son las 3. Y 20, que decir que tenemos que hacer estos 10 kilómetros en dos horas. ¡A remar! Estamos llegando. Cuando pensábamos que ya vayamos más adelantado, no. Ahora sí van por la mitad. Son 20 kilómetros de paseo por el río. De verdad que cansa bastante. Pero divertido. Divertido. Muchos sitios. Muchos sitios para nadar. Gente que hay unos sitios donde la gente salta y se lanza. Eh, Aparte la de la cascada. Eh, paradas para el baño. Para comer. O sea, Vale la pena. O sea, buenísimo si ustedes pueden lanzarse esta ruta, venir acá a CineAventure, hacer su camping. Hay un lugar para niños en eh, parque infantil, así que chévere porque pueden venir también con sus hijos, se van a divertir muchísimo. Los baños son limpios, buen espacio para que tú puedas parar tu vehículo dentro del camping. Eh, este trayecto es de todo el día, así que eh, lo que le puedo decir es traigan comida compren el bolso que les recomendé para que puedan meter todo allí y nada se les moje tiene que ser un bolso eh, permitido en ese sentido, si usted tiene ya un bolso que sea waterproof mejor que se lo traiga, si no aproveche el tiempo, cómpraselo, vale alrededor de 35 40 dólares los bolsos grandes se traen unos, se pueden poner en el kayak así que tienen esa opción, hagan muchas paradas para que no se cansen eh, nosotros hicimos nada más dos paradas y se siente un público cansado, ya que mañana los brazos ¡ay! me van a doler, pero me disfruté de todo. Sitios profundos, si a ti te gusta el snorkel, aquí, esto es para ti, esto es para ti, porque se ve clarito y hay lugares profundos, profundos, y mucha gente haciendo snorkel. Eh, el paddleboard también lo puedes hacer, hay otros que son como unos, unos, unos cauchos, unas tripas, como decimos nosotros en Venezuela, también pueden estar con eso, un bote familiar, canoa, hay muchas opciones como ustedes pueden disfrutarse todo este trayecto es casi todo el día todo el día comenzamos como ustedes vieron a las 10 de la mañana y son las cinco y media y eso que nosotros nos paramos dos veces así que muchas personas han ido parando más en el camino van a llegar un poquito más tarde va a haber un recorrido final de la gente del parque que los va a ir como que hey. Bajen, bajen, bajen, bajen, bajen. <risa> Así que este es el recorrido que les quise hacer. Muchísimas gracias. Aprovecho en decirles que se suscriban acá al canal para que sigan disfrutando. Espero que todas estas imágenes que hicimos con el dron, todas estas imágenes que les hicimos a ustedes submarinas, les haya encantado. Así que mira, mira lo que hay sin salir de Canadá. Aquí mismito. Así que si tú estás afuera, aprovecha, prepárate. Cuando vuelvan a los aeropuertos, ven a Canadá, en especial a toda la región de Quebec ven, si estás aquí, entonces para qué gastarse un pasaje afuera, ven, recorre Quebec, recorre Canadá, te garantizo que te vas a divertir, entonces nos vemos en un próximo episodio así estamos ya casi que cerrando ya esto ya así que muchísimas gracias, soy Andrés Moreno, arroba alolatinoTV, así que disfrútenlo suscríbanse, comenten, epa recuerden que tenemos un concurso activo, tenemos que llegar a 10 mil suscriptores, así que te vas a poder ganar una carta de regalo de Amazon, así que Aquí está Halo Latino TV. Chao. Y en el próximo episodio no te puedes perder cómo hicimos camping durante una semana. Así que estuvimos compartiendo con muchas personas. Vimos los diferentes tipos de trailer, cómo acampar. Así que hicimos hasta bicicleta. Así que no te puedes perder porque full camping en el próximo episodio de Halo Latino TV. Y nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau, chau. Boom!